Los detalles fueron ofrecidos en medio de una rueda de prensa realizada este miércoles en el salón de actos de la gobernación civil y provincial de Duarte. Este gran evento, Origen, Origen, le da la vuelta a la semilla, como dice nuestro color, la sabia que induce a nuestros por volver al pasado de la mejor manera para que tanta falta nos hace en estos tiempos, verdad, en estos tiempos de tanta crisis. Y Origen se suma a ese trabajo es por volver verdad, y, y hacer un llamado a, a todos a reflexionar a través de lo más grande, a través de nuestra alma que es la vida. Origen 22 de septiembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche, frente a Telenor, verdad, iniciará con actividades eh, diversas, eh, simultáneas, y otras que se irán sumando en el curso de la mañana. Eh, tendremos lo primero es que no se haya el esfuerzo para tener una instalación logística lo más eh, adaptada a los nuevos tiempos, con toda la tecnología posible dentro de, de la tarima para que los artistas, tanto como el público, pueda eh, eh, disfrutar de un show de primera clase. Un show que va a estar encabezado por una propuesta musical que va de la fusión dominicana a la música tradicional. a la música popular. Esta actividad contará con el apoyo del grupo Telenor. Julio Vargas, presidente de esta empresa, resaltó la importancia del evento. Telenor siente un compromiso, así lo demostró y, y agradecer que muchas empresas, muchas instituciones van sentido así y exhortarlo a ustedes, ahora de manera pública, de que este festival pueda ser institucionalizado en el mes de septiembre y agradecer que escogieron a septiembre por dos cosas una es el aniversario de San Francisco de Macorís, nuestro amado pueblo y segundo también es el aniversario de nuestra empresa Telenor, que cumple 25 años y que nosotros debemos seguir debemos seguir identificados con todo este de de arte, de cultura, de festival y de promoverlo para que sea la primera página de todos los medios nacionales e internacionales de, de que San Francisco y Maconís. Es arte, es arte, es cultura, es deporte, es patriotismo, es lucha y por sobre todas las cosas es un pueblo solidario. Y NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco